Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica, de cómo llegamos de edema hasta todos los signos y síntomas que vemos en la extremidad, el picor, el prurito, pues, la dermatitis ocre, todo esto. Entonces eh, empezamos con una vena que es disfuncional por algún motivo, pues ya sea por un reflujo o por una obstrucción, que esto provoca un, un aumento de filtrado y por una incompetencia volvular. Y este exceso de líquido que está apareciendo en el espacio intersticial lo recoge el sistema linfático. Una vez que el sistema linfático se satura, porque tiene un límite funcional, es cuando supera este límite funcional, se inicia el edema. No antes, por lo tanto, realmente siempre hay un componente linfático subyacente en todas las edemas. Entonces, cuando aparece el edema y el, se empieza a filtrar líquido, aparecen otros el tipo de, de células... Y, y, y aparecen proteínas también que no deberían estar en ese sitio. Nos encontramos principalmente con los linfocitos, los eritrocitos y las proteínas. En el momento que los linfocitos se encuentran en el espacio intersticial, eh, se ponen nerviosos. Entonces empiezan a, se lo cargan todo. En ese sentido empiezan un proceso inflamatorio en el cual intentan destruir pues, tanto el colágeno como los eritrocitos. Y a su vez, por otro lado, tenemos las proteínas que, el hecho de que estén allí, ya provocan un efecto osmótico que empeora el edema. ¿Vale? Volviendo un poco al tema de los linfocitos, cuando empiezan a destruir el colágeno, ese se sustituye por tejido fibroso. Este tejido fibroso, a la larga de una larga evolución, nos vamos a encontrar un, unas piernas totalmente fibrosadas, que es lo que nosotros llamamos lo como Lipodermatoesclerosis. Eh, por otro lado, los linfocitos también destruyen los eritocitos, quedándose solo los depósitos de hemosiderina, que sería lo que viene siendo la dermatitis ocre, ¿vale? que es el hierro que no se puede eh, eliminar de la piel. Por otro lado, el proceso inflamatorio también al final se carga los capilares y entonces encontramos capas de zonas donde no hay capilares a nivel superficial. Esto hace que cuando hay una herida en estas zonas sea más complicado pues que se cure.